Datos perturbadores que quizás no duermas esta noche. Dato 1. Sabías que cuando pisas, pisas el suelo. Dato 2. Si no me sigues y compartes el video, eres fan de mi Dato 3. Cuando estás brincando no estás tocando el piso. Dato 2. Haces ti en el inodoro. Que todas las personas que están viendo este video tiene celular gracias por ver mis pendejas